Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy vamos a jugar la demo de un videojuego español que saldrá... Uff, todavía le falta bastante. Saldrá aproximadamente a finales del 2023, pero es un juego eh, muy bonito desarrollado por el estudio, estudio, estudio español de Murcia eh, Valhalla Cats. Este videojuego se llama Stars in the Trash pero vamos a hablar un poco de qué se trata Star in the Trash y un poco sobre Valhalla Cats para que entiendan un poco de pronto el por qué se creó este videojuego. Primero que todo hablemos de eh, eh, Star in the Trash, que es un juego que nos trae la magia de los clásicos de animación en un juego de plataformas narrativo que combina acción, exploración y puzzles. Cansado de sentirse atrapado en casa, Mocha, un gato mimado, decide huir en busca de aventuras. Explora, hace amigos, lucha y escapa del señor de la perrera. Esta es la descripción básica del juego, pero aquí hay algo más. Me puse a explorar un poco sobre Valhalla Cats. Eh, es una compañía pues, desarrolladora de videojuegos, como pues, lo pueden ver. Eh, y eh, hay algo muy interesante en ellos. Ellos son aman los animales y hacen videojuegos. Y esas dos cositas las han combinado de tal forma que parte de los videojuegos que han desarrollado y de lo que ha desarrollado en general han hecho en general ellos es esto eh, velar, comprometerse por los derechos de los animales y lo hacen a través de sus videojuegos incluso dice que un porcentaje de los beneficios mmm, van destinados a diversas eh, protectoras de animales eh, usando un programa de donaciones que ellos manejan entonces, eh, pues, es, es algo maravilloso. Ellos hacen varias cosas. Veo que incluso en su página eh, hacen eh, invitan a las familias pues a jugar el, el juego. Porque dice que es un juego que de todas formas ha sido hecho, hecho eh, con técnicas tradicionales. Por acá lo tengo. O sea, ellos, Star in the Trash es un juego de aventuras dibujado a mano sobre enormes lienzos de acuarela y animado utilizando técnicas tradicionales. Entonces des en cuenta el gran trabajo que requiere el desarrollo de este juego y de pronto eso es lo que hace que se tarde todavía algo más para que podamos eh, jugarlo completo. ¿no? Eh, ellos básicamente eh, pues están haciendo toda un, una, una experiencia maravillosa con este juego y lo que vamos a tener hoy es la oportunidad de jugar la demo entonces ahora sí vamos a jugarla yo lo voy a jugar con control aquí incluso dice la versión es la 2022 tgs 2022 así que muchas cosas pueden cambiar de aquí al 2023 listo vamos a ver Muchos dirán, bueno, pero ¿por qué estás jugando un juego español si acá juegas videojuegos colombianos, videojuegos latinoamericanos? Bueno, aquí también hemos jugado juegos españoles, lo hemos hecho ya antes eh, y me gusta, me gusta. Hay De todas formas, Latinoamérica está muy conectada a España por, por el hecho de, de del idioma español y de, bueno, de todo un proceso histórico que nos conecta. Lo mismo con, con Portugal y con Francia un poquito también. Así que sí, eh, yo los he jugado, he tenido la oportunidad, además son juegos indie, me gusta mostrar esto, me gusta además mostrar... O sea, yo, yo vi la portada de este juego y cuando lo vi me pareció hermosa. Y como pueden ver, efectivamente es muy linda, parecen estos dibujos animados de antes o también tiene un estilo animado muy similar a algunos, no sé, yo he visto algunos cortos de cine animado francés y se me parece un poquito... Bueno, dice, esto es octubre 5, en un calendario de gatos, allá la foto de un gato con una M en la cabeza, parece que es como parte de su pelaje, y acá vemos un perro durmiendo y un gato durmiendo. Aquí el gato se levantó, es que somos nosotros, ah, somos efectivamente nosotros, y ese somos nosotros parece también como algunos libros de cuentos de antes, algunos libros, yo tuve la oportunidad de leer libros de cuentos porque leía muchos en la biblioteca y tenían como este estilo de, de dibujo bueno, nuestro gatito, miren la, la ¿cómo se llama esto? su, su gimnasio aunque no, no lo puedo usar bueno, todo es muy animalesco ¿no? o sea incluso hay, ¿esto qué es? esto no es una bicicleta, esto es como una silla de ruedas, bueno, llámelo silla de ruedas pero para un animalito como para un perro o un gato que tiene dificultades para mover las patas, ¿no? Y esta es la casa de un perro. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Salgamos. Esto es la sala. Acá una foto de bañando al gato. Oiga, bastantes. Dice que con A, ¿qué? ¿Salto? Ah, aquí sí me puedo colgar. Bueno, y miramos hacia afuera. Muy bello. Musicalización muy hermosa, muy aventuresca eh, eh, algo podía hacer yo con el jarrón No me diga que lo voy a tumbar, sí, para mí que lo voy a tumbar <risa> ah, Típico de los gatos Y un bebé, hay una foto de un bebé, veo el primer humano, por decirlo así Así que obviamente es como la casa de una familia, ¿no? Bueno, aquí el perro está haciendo, el perro, el gato está haciendo como unas operaciones matemáticas para ver cómo logra llegar a la comida. Y aquí nos muestra como un plano de, de, de las posibles soluciones gatunas. A ver, a ver. Ah, interesante. Y nos muestra como el camino que deberíamos hacer. Ok, entonces vamos a hacer lo que dice el gato. Aunque veamos acá qué es esto. Unos dibujos de un niño. Listo, pues vamos, a ver. Uy, esto se mueve, esto sí se mueve. Listo, de aquí a acá. Y de aquí nos vamos a colgar. ¡A la ya! ¡Eso! Me gusta la animación del gato cuando se cuelga. ¡Eh, lo logramos! ¡Ay! Cuidado. Toca que hacerle muy suavecito al. El... Listo, se cayó la comida. ¡Eh! ¡Oh! El niño nos atrapó en el aire. ¡Ay! Ah, nos van a bañar. No puede ser. ¿Nos van a bañar? A ver qué pasó acá. Bueno, por allá hay una reja colgando para bueno, mí que vamos a tener que escapar para acá. Pero sí, efectivamente, acá hay una ducha. Hay una taza, pero no sé si es de un niño. Pero no entiendes por qué está abierta el, la llave del agua. Alguien más está aquí con nosotros, pero no lo vemos. Ah, el papel higiénico Bueno, vamos a colgarnos allá A ver Eso Bueno, aquí sí hay algo curioso Quería que pasara, pero no pasó Y es ver el reflejo Ah, no, sí, sí lo veo, sí lo veo el reflejo del gato Claro, como está bien pegado No es un reflejo Bueno, aquí va, saltamos acá y aquí acá, eso. Lo logramos. Estamos en la rendija de la casa. Aquí está jugando el niño con algo. Pero no sé qué es. Aquí está de nuevo el perro con nosotros. ¡Ay! ¿Y aquí qué? Aruñando. A ver quién nos abre del otro lado. Pero. ¿Hay alguien del otro lado? Y aquí, LT. LT. ¡Ah! Tenemos que pasar desapercibidos del niño. O oh, si no nos atrapa de nuevo. Cuidado, cuidado, que no nos vea. Ok, ahora debemos que bajar las escaleras. Y llegamos a... A la sala de la casa. Aquí están los dos... La familia, ¿no? El, el esposo y la esposa asumo que son los papás del niño acá un poco de juguetes del niño bueno aquí no podemos pasar estos muñequitos tienen un indiecito y un vaquerito me hace pensar en en los juguetes ay es, miren el perro de silla de ruedas nos atrapó ok por segunda vez nos atrapan o oh, era obvio que tenían que atraparnos ¿Listo? ¿Ahora qué? ¿De nuevo? ¿O cómo es la cosa? Parece que de nuevo tenemos... O sea, no debíamos dejarnos atrapar, era el objetivo Parece que... ¡Wow! Este lugar no habíamos estado antes Miren, aquí está el perro amigo nuestro Algo le está ladrando ¿A qué película están viendo ahí? ¿Qué película están viendo? Parece una película de Disney Ah, ¿no es la del zorro que se hacía amigo de un perrito? Sí, sí, sí, es esa película Pero no es de Disney, ¿o sí? Ay, tan chévere No sabía que si uno se quedaba el quieto El gato se acostaba y la pantalla lo... Mira, esta se lame y todo y miren, si ¿sí ven que en la pantalla hay una pequeña mota, unos pelitos flotando, muy bien pensado, ¿no? El aspecto de, de cómo es una casa que tiene animales y cómo suele estar llena de pelos y motas de ellos volando a veces por ahí suspendidas. Lo que me parece curioso es que hay un VHS aquí en esta casa, lo que me hace pensar que esto no ocurre en una época actual, sino de hace algunos años, ¿no? Podría ser, ¿no? ¿no? No es que digo que sea así Ah, ya sé lo que quiere el perro, el juguete Dice que con RT Ah, lo agarro Y se lo llevo Se puso feliz el hijo de madre Porque se puso así la música Algo raro va a pasar ¿Por qué se puso esto como tan extraño? ¿Cambió la, la musicalización? No entiendo A ver Algo va a pasar pero ahí se quedó como el... negra la pantalla ahí tenemos un problema porque si sí que nos quedó negra la pantalla allá ¿Y que ¿Hay que haya una aspiradora tenemos que vencerla si sí, es la aspiradora <risa> nuestro primer enemigo ah tenemos que esquivarla las bolas de... ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No! Ahí es. No se deja absorber, no se deja absorber, gatito! mola. ¡Ahí se puso amarilla! ¡Derrotémosla! ¡Gatito! ¡No te dejes absorber! ¡Ay! pues madre! ¡Otra vez! ¡No gatito! ¡Da vueltas! ¡Da vueltas gatito! La aspiradora es un gran enemigo Mi perrita también le tiene miedo a las aspiradoras ¡Ya se puso rojo! Lo vencimos bueno, en verdad se puso rojo, era porque oprimimos el botón de, de apagado. Bueno, ya se calmó todo. Muy buena musicalización para el, para el evento, ¿no? Que era el, el jefe. Que era la. ¡Ay! Ah, con esto lo, lo terminamos de derrotar. ¡Adiós! <ríe> Dañamos la máquina aspiradora. ¡Ay! Cambió incluso de tamaño. Ahora ya se ve más peque y todo. Listo. Y ahora que volvemos arriba. Bueno, no sé si es que hice carga en. se tarda en cargar o porque se me pone la pantalla negra. Pero es que suena como si yo estuviera manejando el gato. Ah, ya. O sea, eh, hay un problemita ahí como con la pantalla de carga porque se queda negra y hasta que no inicie la musicalización no permite que uno pueda ver, pues, eh, lo que ocurre, ¿no? Bueno, creo que aquí ya estamos de nuevo en la sala y ahora sí ya nos vamos a escapar. Nos atrapó el perro otra vez. <risa> la tercera vez que intentamos y nada. Pero esta vez es diferente, miren Ahí entró un gato, ese es un gato callejero El que pasó por ahí Octubre 7 Listo, a ver ¿Cómo es la cosa? ¿Qué va a pasar esta vez? Es que se me olvida ir despacio Yo creo que si voy así espacio, si sí me puedo escapar Escuché por ahí el perro chillar, ¿no? No, es afuera El que estaba en la reja Vamos a salirnos Por fin nos podemos escapar, ¿no? Bueno, no es lo adecuado Ah, es que nuestro perro está afuera de todas formas Ahora le está ladrando a otro gato ¿Eso es a lo que le está ladrando él? Vamos a ver si así escapando nos podemos Sí somos un gato que nos hemos escapado, aunque obviamente no es lo ideal. Hay que vigilar a nuestras mascotas y especialmente a los gatos que les gusta tanto recorrer el exterior de las casas. Bueno, veamos a ver qué pasa con nuestro gato. Santa Esperanza y Town Hall. Ay, una mariposita. Dios mío, todo esto es sobre lienzo. ¡Uhú! -huh. ¡Ay, Dios mío! Un carro. Eso sí Eso sí fue riesgoso. Pero básicamente el, el juego muestra muy bien los riesgos a los que también están expuestas, pues las mascotitas, ¿no? No interactué con nadie y de pronto hubiera interactuado. ¡Ay, hasta ahí nos dejaron! Gracias por jugar. Ten, tennos en cuenta en tu lista de deseos. Esperamos que disfrute, hayas disfrutado jugar este corto demo de Stars in the Trash. Hay mucho que nosotros queremos eh, adicionar. Así que nosotros hemos querido solicitarte que nos ayudes en el camino. Agregando a la lista de deseos el juego... Eh, nos das más visibilidad en la tienda y enviarás una notificación cuando el juego te enviará una notificación cuando el juego finalmente sea lanzado. Bueno, dice que también podemos disfrutar de Discord de ellos. Eh, donde hay otros eh, amantes de los gatos para hablar sobre el juego y otras cosas. Pues bueno, amigos, eso es todo. Sobre Stars in the Trash, videojuego, como les digo, español, que será lanzado en el 2023, por, as, por más o menos a finales del 2023, con un estilo de animación eh, hecho de forma tradicional, a, a, a mano, además, eh, muy lindo, por cierto, muy bonito, incluso creo que ahí en el fondo se ven como unas hojas de varias como... Como un guión del movimiento del gato, es mi impresión, no sé. Pero se ven muchas hojas. Pues bueno amigos, muchos éxitos para el estudio de Valhalla Cats. Y que ojalá, claro, este videojuego sea muy, muy, muy bonito. Como bueno, como ya se ve, tenga un, una buena apreciación, buen alcance. Y que logre el impacto esperado, ¿no? De, que del mismo modo, pues, puedan seguir ayudando a las fundaciones animalistas. Pues bueno, eso es todo amigos. No olviden darle like, comentar, suscribirse y nos vemos en la próxima. Bye, bye.